Bandita, ¿cómo están? Twitch, viernes de Twitch Les avisé que iba a andar aquí Espero que sí lleguen, han llegado las últimas semanas Pero bueno, los ando saludando eh, Para jugar El partido correspondiente a la semana 7 De nuestro franchise Que estaba haciendo trampa, ¿verdad? Porque en mi récord real de franchise Llevo récord de 2 ganados y 4 perdidos <coughs> Pero luego lo vuelvo a jugar y es el que subo a YouTube, debo de confesarlo. Así que saludo a toda la banda de YouTube también. A todos los, este... A todos, todos los fieles, ¿no? Como les, ya les dije este jueves. Espero que se junte la banda Twitchera ahorita. Sé que es una hora en la que andan duro ya de regreso de la escuela o del trabajo, de donde sea. Pero bueno, saludo también a la banda YouTube que ya lo está viendo este sábado. <coughs> ya saben que son mis simulaciones. Y pues, este... Vamos a rifarnos, ¿no? Avancemos a la, a la siguiente semana. Ya no quiero recordar la, lo, lo que pasó en Atlanta. Así que centrémonos en la siguiente semana. Son los jefes. <coughs> y adivinen, tenemos arma nueva. <risa> tenemos nueva arma en San Francisco, en la bahía. Y yo este, estoy muy contento. La neta de que haya llegado el señor Christian McCaffrey. Si llega alguien aquí, se une alguien a, a la transmisión. Ya platicaremos de todo esto, ¿no? A ver si anda alguien por ahí. Bueno, si no, no. Entonces vamos a jugarlo, vamos a simularlo. este Con el señor Christian McCaffrey. Y les voy a ir mejor contando y les voy a ir diciendo lo que yo pienso. Este... De este trade. Porque si bien los 49 es... Eh, si sí en el papel dan mucho, son cuatro rondas, ¿no? No es cualquier cosa, una segunda, una tercera y una cuarta del siguiente año. Este... Y una quinta del 2024. Son muchas rondas. Yo creo que Christian McCaffrey. Oh, no sé si lo vale. Yo creo que sí lo vale. Pero para como estamos. Yo creo que sí se tenía que pagar ese precio. No teníamos primera. Porque McCaffrey podía haber valido una primera. Pero se dieron otras en lugar de esa primera. Yo creo que es un buen trato. Es un ganar-ganar para ambos. San Francisco necesitaba una, una armación sí, un corredor consistente. Toda vez que el ataque de los Niners pues la base sabemos que es el ataque terrestre. Si no tienes a alguien que te sepa llevar el balón de buena forma, porque ya le pasamos por Monster, porque ya le pasamos por Brida, porque ya le pasamos por Mitchell, porque ya le pasamos por Wilson, se draftó a Davis Price, se draftó a Jordan Mason y nomás de, de todos no se ha hecho ninguno. Miren, por ahí apareció el señor este McCaffrey. Ahorita vamos a hacer los cambios pertinentes, ¿no? porque pues tiene que estar Garopolo de coreback, tiene que estar eh, los que ya regresan de lesiones, Trent Williams, Jimmy Ward. Nick etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a lo de McCaffrey. Um, yo creo que es un buen trade. Yo creo que sí es un buen movimiento. San Francisco, Shanahan y Lynch la están jugando otra vez toda. Toda vez que pues no avanza la ofensiva. No se mueve en la base que tiene que ser el ataque terrestre. La gran ventaja con McCaffrey es que es todo lo contrario que Divo Samuel. Divo Samuel es un receptor que puede correr. McCaffrey es un corredor que puede ser receptor. Entonces tienes ahí un, un, un arma de doble filo en ambos jugadores. Y esta ofensiva está cargada de, de, de, de armas, pero miren, Divo, McCaffrey, Eiju, eh, Kittle, Juszczyk, a él les encargo, ¿no? O sea, eh, híjole, creo que viene a revolucionar, a, a re, no sé, remotorizar esta ofensiva, esto de Christian McCaffrey, obviamente no va a ser luego, luego, ¿no? Este domingo no esperemos que esté jugando de tiempo completo, <tose> estará jugando algunos snaps, se habla de que, de que jugará tal vez en zona roja, en zona roja es donde tal vez veamos al señor eh, Christian McCaffrey siendo utilizado, pero pues era un romance que estaba un poco ya cantado, ¿no? Se esperaba pues por la historia que tenía Ed McCaffrey que fue eh, quien jugó para para papá de Shanahan, para Maggie Shanahan en San Francisco, donde fue campeón, eh, etcétera, etcétera, hay muy buena relación, ahí lo extraño, pues es este, este esta onda de que no sé qué es cara. No sé por qué en el franchise no me actualiza el roster. Esperemos que aquí esté McCaffrey, ¿no? También hay que esperar. Este... Lo raro es que en aquel 2017, este... Pues no se sé, no sé drafteara a... Miren, todavía no me aparece aquí Mac... este, Christian McCaffrey. Qué manchados. Bueno, vamos a ver qué el Aya Mitchell, ¿no? Yo ya quería ver a McCaffrey, pero bueno. Este. Vamos a ver si los demás están. Porque hacia los lesionados sí me lo saca. Ahí sí se pasan de lanza. Si no, ahorita jugamos aquí en Twitch otro para que, pa que vean que sí está McCaffrey. Porque ya lo chequé en el roster y si sí está. Pero bueno. Renaju. Me interesa el left end. Armstead. El right end. McClinch McLinch está. Aquí está Nick Bosa Vientos safeties Free Moore. War. Ahí yo voy a meter a Ufanga. Ah, es que ya ya. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. <coughs> Safety Strong. Está la nueva Ufanga. Y Free safety's. Vamos a meter a Jimmy Ward que ya regresa. Ahí está. Ahora sí ya estamos completos. Este. <coughs> Ahí está, mira, ¿qué onda? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Saluda el buen Darksuga, Fenrir, no sé, no me está sonando mi, mi secretaria. La vuelta, carnales, que es mucha chamba, pero aquí andamos domingo de venganza. Eso es mi ferrir. So, buenas tardes, señor, buenas tardes, buenas tardes. Bandera, buenas tardes, bandera tuichera. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va, Vientos? Frankuti, buenas tardes. Esta es la reunión donde platicamos de la situación de McCaffrey como si el equipo le importara nuestra opinión. Pues no le importa, pero a nosotros sí. Y es lo que les comentaba. Yo creo que este equipo necesitaba alguien que revolucionara la ofensiva y Christian McCaffrey lo va a venir a hacer y creo que lo va a venir a hacer muy bien eh, es una apuesta alta, cara, de Shanahan y de compañía porque ya todo lo que se dio por, por Lance y no quedó eh, se drafteó este año dos corredores Davis Price y Jordan Mason y tampoco se hizo ninguno Nietzsche lastimado Wilson fombleando se la están jugando todas, todas por todas, ¿no? Y, y la neta es que este... Ah, oh, ¡Corre, corre! Oh. Yo esperaría <coughs> que dé resultados lo de, lo de McCaffrey. O sea, es, es un arma que, que nos va a venir excelente, que nos va a venir muy, pero muy bien. este A ver, déjenme ver porque aquí creo que no se oye la, la secretaria. ¿Eh? En el otro. El tío, el a ver, espérenme, espérenme. todo bien Perdón, es que tengo aquí a mi asistente pero bueno estamos la cosa es esa no yo creo que lo de Christian McCaffrey definitivamente nos va a cambiar la vida es un, es un corredor que y aparte tenemos a Divo lo que le digo o sea, es lo que se está hablando no y si, si estoy en toda la razón Divo Samuel es un, es un eh, receptor que además es corredor. Y Christian McCaffrey es un corredor que además es receptor. Tenemos ahí dos cuchillos de doble vista. Y aguas. Porque las defensivas no van a saber qué hacer si Shanahan los sabe utilizar. Ese es el tema. Que Shanahan los sepa utilizar. Quise sorprender. Pero bueno. Este, a mí me gusta el movimiento. Me, me gusta que sean los Niners agresivos. Habla de que van. Sí o sí este año por... por, por por esa pieza que nos hace falta para llegar lejos nos están viendo timoratos y 911 lo no están haciendo muy sí, bien yo creo que seamos positivos por nos va ayudar a ayudar muchísimo que es que ya lo quiero ver va a tardar no va a ser robo-lobo lo va a usar en zona roja ya lo estaba diciendo al principio pero pero Va a ser poco a poco No, Yo espero que en dos tres semanas Ya se encarrile con el sistema de Shanahan Y lo empezamos a explotar mucho más Dice Frankuti Seamos positivos por una vez en la vida Quiero ver a los fans de los Niners ser positivos. Sí, es que sí, hermano Porque aparte, mire <coughs> <coughs> Perdón, es que han dado enfermo. He dado enfermo. Debo decir que estuve bien enfermo toda esta semana. Se sigo enfermo. DB, Sherman, pero la pero bueno, que son están con este, algún equipo. se habla y lo que preocupa a mucha raza Niners es las rondas del draft que se dieron. Yo creo que sí lo valía. No tenemos primera, y se dieron una primera. No sé se dio primera ronda, ¿no? Una segunda, una tercera, una cuarta. No se nace caro Ni una quinta del 2024 Porque nos sobran rondas de entrada. Por ahí todavía tenemos Teníamos, se acumularon muchas rondas Y yo creo que son rondas también que las falteras van a utilizar Para eventualmente cambiarlas E ir por algún mariscal de campo Así yo lo veo y, y yo creo que no nos, no nos va a pegar a nivel draft, no. Y recordemos que San Francisco siempre draftea buenos buenos elementos. Yo creo que sí las vale. El draft no es garantía y no sobran algunas. Sobre todo en rondas altas, ¿no? ¿no? No en las rondas bajas que ganó las altas. Yo creo que sí las vale. El draft no es garantía y nos sobran algunas. Entonces estuvo bien. Sí, yo creo que sí. Pienso igual que tú, mi querido Fendrick la con nuestros sí, sí. drives. Si no me empiezan a hacer sus ya idiotas fogos, vamos si Ya quiero ver a Christian McCaffrey en el campo y ver lo que, que puede hacer la ofensiva. Un, un, un, un arma como, como él demás. junto a los demás. Sí, es que es, que es eso. O sea, tenemos una ofensiva cargadísima de talento. Christian McCaffrey, y o Salmo, Brandon Elliot. Eh, <coughs> Kai Juszczyk, George Kydon, o sea, está cañón 80. esta ofensiva, Dice, está muy cañón. Se pagó caro, pero vuelvo a lo mismo. Sí, Tendremos rondas Señor Kai Juszczyk, cómo no. Y ese va a ser el gancho. Señor Crystal McCaffrey es un corredorazo que si se mantiene sano, no les cuento. Es otro tema que preocupa sobre McCaffrey, ¿no? que se tiende a lesionarse mucho, pero es que McCaffrey era el arma principal de, de, de las panteras, era el 90, 80% de las jugadas eran con él. Obviamente iba a estar más expuesto a alguna lesión este Pero acá supongo que la carga va a ser menos hacia él porque tenemos muchas armas de donde echar mano, no. será muy tonto también Shanahan si le carga el juego todo a McCaffrey, tenemos muchas armas y él es solamente una más acá en San Francisco y creo que las lesiones eso nos lo pueden perdonar con el señor Christian McCaffrey, yo así lo veo, no sé ustedes, pero yo así veo la situación del señor Christian McCaffrey <coughs> es un Ustedes jugador, como ven, ese McCaffrey es un jugador simplemente espectacular. Es el tipo es educado, es en vocabos, y violento, pues educado enfocado sí, y juega violento. Lo cual fascina, simplemente a mí me fascina. Sí, de acuerdo. Sí, ya están el listos ganso. el tren y el boss. Allá quiero que sea y domingo. Sí, va a ser un juegazo. Ya la es sí, sí, que los ahorita y les cayó como balde de agua fría saber que va a estar McCaffrey ahí. Pero insisto. <coughs> no esperemos verlo mucho este domingo ¿no? O sea, llega, va a pasar los físicos Etcétera, etcétera, medio ahí Tal vez lo utilicen En, en, en, este, en situaciones de De Corto yardaje En zona roja Pero no creo que entre más de eso Está ¿no? touchdown Churchill, ya empezamos Pegándole primero a los jefes Sí señor, touchdown 49ers <coughs> aparte Jimmy Ward te trae la mano así como enyesada como al estilo Patrick Willis en algún momento, entonces también ahí va, va a reforzar, Ufanga se habla que ya entrenó hoy, también estuvo Charvarius Ward entrenando, entonces, o, Car o Carvarius como le dicen muchos, no, Carvarius Ward, Yo no le digo Charvarius Ward, cancines suenan en inglés, Charvarius Ward, entonces este, yo creo que, eh, vamos a tener plantilla casi completa, salvo Emmanuel Mosley. ¿no? Por ahí es por donde nos van a estar. Tal vez queriendo atacar mucho en esa esquina. No sé si Jason Burrett porque también tuvo full practice. Pero ya veremos. Eh, de a cómo nos toca contra los jefes. Y, y, la, y la división, no les cuento, eh, la división. Se les cayeron los chones con este movimiento. Por primera vez le ganamos a los Rams sobre un jugador, yo la neta no creí que pensé fuera a darse yo eso. Yo no pensé porque San Blasio siempre está interesado en todos Ufanga y, y no nunca va por pues nadie. Y ahora sí, reporte. y la neta, eso se no muchísimo. Y la división, o sea, con esto creo que sí somos favoritos para la división. Y en la conferencia también dijeron ay en la Mauser, eh. Neta, eso sí se los, se los garantizo está ahí. <coughs> y si Ufanga y Money Ward estarán cuestionables según el último reporte. Burger no activado. Yo leí hace rato que estaban entrenando, pero todavía están incuestionables. Al menos Money Ward y Ufanga, ojalá asisten Está ahí, papá, bien. Ya, Boquín lo mire. Ay, qué bueno que si la marcaron como captura, porque luego me. Este señor ojalá pudiera regresar y hacernos el diferentes situaciones de... ¡Bien! os paré! ¡Bien, 308. sí señor! Dice, hicimos un Rams, pero oigan, su impacto hicimos en el contrato Rams, este año es de un millón de dólares y el siguiente de 11, lo cual es totalmente razonable. Efectivamente, me parece que es un movimiento muy bien pensado y muy razonable. A mí me gustó, me gustó mucho el movimiento, siempre eh, he buscado que los 49 vayan en por piezas de esas de las de las que nos están haciendo falta, y esta sí nos estaba haciendo mucha falta, la verdad. Siendo honestos, un corredor de esa calidad en un sistema como el nuestro, no les cuento la potencia que puede ser San Francisco ofensivamente hablando y el peso que le va a quitar a Jimmy G en, en, este, en los controles. ¿no? Si bien este juego sí, Jimmy va a tener que lanzar más, tampoco creo que... este, Tampoco creo que... Más adelante, perdón, ese es peso es, o esa responsabilidad le va a ir disminuyendo. Está bien, que estoy bien. Vamos, ¡Ahí vamos! Lástima, aquí, no, aquí no aparece McAfee, pero si juegas normal sí aparece. Si el Mahomes se traga tres sacks el domingo es mi apuesta. Ojalá sean más, hermano. Vamos a necesitar todavía más. ¡Corre, corre, corre! Oh, ¡Bien! ¡Bien! y hey, todavía no está McCaffrey, ahorita voy a jugar con McCaffrey, después de este me lo voy a aventar normal, pero, pero con McCaffrey. Para todos los twitcheros lo van a poder ver, ¿no? Aquí en YouTube, pues, con la pena, pero los twitcheros sí lo van a poder ver. Ya con Chris el McCaffrey. Ahí está, primer 10, sí señor. Sí señor. Dominando completamente las trincheras Alex-Cap 7. Dice: Es modo franqui o alma Aquí tenemos también. Imagínense alineados a Divo Samuel. Bien, bien, bien, bien. Eso. A Divo Samuel con Christian McCaffrey. Yo, si fuera Linebacker rival, la neta, seguiría ahí en la mouse. ¿Qué van a hacer? No van a tener mucho tiempo para pensar. Vamos, vamos, vamos, jala. Bien, primer gol. Enrique bajo el es modo Frankie o el madre no es es modo franquicia. si ame Cap. Súper juego primero el yo modo franquicia. En el mafón ja. se dice el mafón se dice el ya nos falta el mitchell yo creo que regresa las tres semanas ese tal y no y se los encargo mitchell veras o a sea, mitchell con mcafree con divo Ellos quieren quiero decir a guado valenés ah, detesto guado. demasiado a los chips todo el mundo cree que nos van a dar una paliza no habría nada más dulce que patearles el trasero. Que llegue la pausa de los dos minutos y vamos a dominar a este juego. detesto demasiado los Chips, dice el Francuti. Todo el mundo cree que nos van a dar una paliza. No habrá nada más dulce que patearles el trasero. Ojalá. Como les digo, esta temporada... Esta temporada... Uy, en especial. Cualquiera le gana a cualquiera, eh. Neta, Este año... Han perdido potencias <coughs> Han ganado otros que no eran tan potencias Un bloqueo, un bloqueo Touchdown Touchdown, 49ers, Raya Mitchell Uno de Kittle, uno de Mitchell Ahí vamos, ahí vamos señores ¿eh? Ahí vamos, no había dado un juegazo así en toda la temporada En toda la maldita temporada Estoy descansado descansaron Bueno, sí creo que hacía algo Pero las últimas semanas me había ido no los, a a los Y vean ahorita, vamos bien dominando el reloj del terreno, cómo del de podemos evitar que Mahomes nos haga daño hay que tenerlo en la banca. Eso es lo de siempre, Frank Ya acostumbrados a hacer el Underdog y pegarle a los grandes, así es. Así que San Francisco, como se los dije, se crece contra rivales, este, contra rivales grandes, contra los pequeños. No sé qué nos pasa, o no tan pequeños, pero rivales no tan fuertes. Vamos a cómo se les motiva. Y solamente contra los chonchos juega chido y este va a ser uno de los juegos más chonchos que vamos a tener en la temporada, si no es que el más choncho, porque los dos favoritos son los jefes y son los Bills. Con los Bills no jugamos, pero los jefes sí. Yo creo que es el más tosco que vamos a tener en todo el año. Si ganamos, híjole. Porque McCaffrey, híjole, no, no más no, es que neta McCaffrey lo que nos va a dar es una cosa impresionante en la, en la, en la, en la, en la ofensiva neta. <tose> Pita se ama, agarró. ¡Vámonos! ¡Sí! Sherbary's War, Carbario's War, como le quieran llamar! ¡Touchdown de la defense. ¡Touchdown 49ers! ¡Sí, señor! Sí, señor, 20. 20 a 0 a los jefes. Ya activé el modo. El modo Pablo Damos, ahora sí. Estaba entrenando he estado intentando entrenar. Cada vez lo voy haciendo mejor. En los juegos pasados, la neta, no sé qué estuve haciendo aquí. El ridículo nomás. ¡Ay! Ven, estoy hablando del ridículo y ahí están mis tarugadas, pero bueno. Dice, solo que permanezcan sanos, Niners sanos, híjole, ¿para qué te cuento? Esos. esos recordemos 2019, carnales. El equipo estuvo pasando por un montón de lesiones, como que ahí, o sea, empezamos muy bien, íbamos vamos invictos, empezaron las lesiones, luego ahí unos, unos descalabros, pero el equipo llegó entero a la postemporada y entonces fue otra cosa. Está ahí, papá, está ahí. Charles, we'll see what they left, a yarditas. More <coughs> <Uy. coughs> chief Bosa use the first Captura, sí, señor. Ya llevamos dos. Por ahí alguien pronosticó tres. Venga. ¡Ay, tantito más! Ahí está, está ahí, tercera y quince Cazapitas cuarenta y Dice, Solo hay que parar a Kelsey Dicen que no pueden ¡Ah, no! venir Sin especie Ay, eso, ¿cómo no creer eso? Dice, yo aposté por mínimo trece Yo aposté por mínimo trece, ¿eh? ya me falta una nomás Se acaba el tiempo Se les acaba el tiempo ¡Ay, te dieron tiempo! Van a sacar tres, malditos sean. ¿Y quién recibe? Creo que reciben ellos. Ah, no, ¿se la van a jugar? ¿Seguros? Bueno. Ah, no. Voy a pedir tiempo yo. No, andé, me bloqueo de patada. Me engañaron vilmente, ¿vieron? Uy, so oh, si lo metió luego T3 y reciben ellos ¡No puede ser! Se si me no pueden emparejar Bueno, <coughs> me gusta el movimiento de Christian McCaffrey. Creo que esta ofensiva va a revolucionar muchísimo. Con un corredor de esa calidad. Ojalá se mantenga sano. Shanahan y compañía. Ya se la jugaron con, con, con Lance. No les está saliendo. Tienen que remediar ese error. Creo que con McCaffrey lo están haciendo. Las rondas que se dieron fueron muchas. Pero tenemos más. Así es que yo creo que, que no nos va a pegar tanto. La neta. A nivel draft no. A nivel económico un millón. Este... Ponce el que viene, no es tanto, hay, hay buen eh, dinero, se ha ahorrado mucho dinero con los contratos el que se reestructuró de, de Garópolo, al dejar el Yadi Ford y todas estas cosas, hay lana en San Francisco, más el nuevo tope salarial del próximo año, si sí se nos viene el contrato de Bosa, sí se nos viene el de Ayuk, etcétera, etcétera, pero <coughs> considero que tenemos finanzas sanas y vamos bien, la neta vamos bien. Fenricio este este, este, movimiento sí, sí, yo sí me, me, me emociona, la neta. Dice Fenrir: Yo todavía le tengo fe al chamaco. Dice, le tengo capaz, fe al chamaco. Quiero ver de lo que es capaz, pero será para pues, Hasta el próximo año, hermano. No, o sea, ahorita, ahorita, bien, ahorita lo importante es este <coughs> es darle un arma más a Garópolo. Shanahan tiene que explotarlo Garópolo ya no tiene ni, ni Shanahan ni Garópolo tienen ya pretexto en su momento tal vez tal vez la línea ofensiva si regresa Trent Williams va a ser un parote ¿no? Aaron Banks no ha permitido una sola presión una captura en todo el año va muy bien Prendel es, es, es un punto flaquito ahí en el centro Burford no lo ha hecho tan mal. McClinch es, es otro ahí que no está tan sólido. Este, entonces, pues, todo también va a depender mucho de, de nuestra línea ofensiva, ¿no? Ojalá lo puedan hacer bien. Ojalá pueda eh, verse mejor el equipo. Pero McCaffrey es, es otro tipo de, de jugador. Y yo creo que lo va a hacer muy, muy bien. Ese es con el que hay que tener cuidado. Con Travis Kelsey, que es el arma... Preferida de Mahomes. oye, poco se ha, <coughs> oye, poco se ha dicho. Jimmy ya ha, ha Jimmy lanzado unos lanzado pases, que pases que le han tirado Mahomes. Mejor. Mejorando, mejorando su vamos bastante bien y más juntos. Con, con sí. O sea, si sí, sí, sí, sí. Jimmy juega más o menos parecido al domingo pasado y los receptores dejan de tirarle balones y de fumblear los corredores, ¿no? yo creo que puede ser un. ¡Ah! Sh. Mira en ese corte se llevó a tres. Kelsey. No, no, no, no, no, no puede ser que me empiecen a emparejar. Yo estaba jugando bien. y ahora qué. Oh, holding de la ofensiva. Viento, sí, yo sentí que me agarraban, sentí que me agarraban, por eso no lo podía agarrar. Edwards ah, ahí señor buena defensa tenemos carajo, la mejor de la liga Yeah, realmente bien. Bien. ¡Bien defendido, bien, señor. Sí señor. Sí, señor! Aguas también tienen buenas este, armas los jefes y en otro gol de campo, eso es bueno la preocupación es que fueran siete. Es Bueno, es bueno 26 bien, no pasa nada, todavía estamos bien vamos bien y sigue nuestra ofensiva nos han tenido afuera y ahorita viene la nuestra y ahorita aquí Twitch no se vayan porque voy a jugar otro y voy a jugar ya con Christian McCaffrey Solamente me lo da jugando así en normal Vamos a ver qué tal funciona con la ofensiva de los Niners La San Francisco está para empezar su drive esta well, this offense looks like they have a little extra pep in their step as they take the field here for drive number 3. porque remember Charles drives 1 and 2 Banks. I me mean, Banks. <laughs> ¿Qué pasó? Yeah, right now, lean drive a like the the right now, a touchdown a crushing blow to the Bien. Ah, me dio miedo tirar, me vi bien Garópolo, pero sí tenía dos o tres descubiertos. I did like his decision Vean cómo solito me empiezo a meter el pie. No puede ser. Me dice que había que ir por Mahomes y hay que ir por Mahomes. ¿Qué tiene ese pase? y me pasa. Ya está McCaffrey jugando a estoy haciendo, señores? Que estoy haciendo? This has to go down 10-83 actualízalo Pablo. <risa> Tercera gol. Ya lo actualicé hermano. De hecho antes de entrar se actualizó, pero en el franchise mode no me aparece este Christian McCaffrey en el roster sí normal, pero en el en el, en el franchise mode no. Se me están emparejando no. Iba bien 20-0 y vean 13 sin contestación Ya está estoy sudando No puede ser carajo Iba bien plays drive ya Macafre Ahorita van a ver Ahorita después de este Voy a jugar Y ya está Macafre En el roster Pero aquí en el franchise No aparece Fenrir Dion bajo el sí, sí. <coughs> Fantasmas del pasado Véngame, Ya venga San Francisco set to go on offense once more. Pretty important third-quarter drive for and momentum has sort of shifted the other direction after that last touchdown as they nurse this small lead. Here's Mitchell now to kick off the drive. Two yards on the pick out there. He's corriendo muy bien ahora ya. An opportunity to get a drive started here at the end of the third quarter. What <muchas> you're trying to do. Que nos venga. Ahí está. Sí, señor. Acabó el tercer cuarto. Fantasmas del pasado. Ya págalo. No, no me voy a rendir. Ustedes confían en mí, carajo. ¿Cuándo les he fallado? Jajaja. venga, venga, Divo, venga, venga, ahí está Dos yarditas, dos, tres yarditas, fíjense, segunda y siete Vamos tranquilos, vamos tranquilos bien, está bien, qué buen pase Ay, pero nada más una yarda ¡Ah! <risa> <tose> otra vez no puedes ir por qué me la voy a jugar no me importa nada yo sé que están pensando pero me la voy a jugar no me importa ya ya sé que la, la voy a calabacear toda pero no me importa <tose> Fenrir-bajo Erlandson Dice Anda muy callado el Floki Se Está, Está cómodo no? Lo sabía, lo sabía hasta aquí, anda arriba Anda arriba el buen Floki Por eso no ha venido Si no viene y me desconcentra y ¿Para qué quieres? Allá, anda allá arriba con mis familiares y amigos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! el reloj es nuestro amigo el reloj es nuestro amigo bien, ahí está, primer 10 ay, tercera y pulgadas venga, ya saben con quién van ahí? voy a ir, ya me conocen Está cayó Check bien, primero y diez, señores. Con esto casi vamos a llegar a la pausa de los minutos. Bien, ahí vamos. <coughs> turn to the a Venga, dos minutos segunda y diez estoy en una situación shanahanesca qué hacemos ah qué hacemos esa vamos a poner a lanzar ahí verdad vamos a acercarnos al gol de campo bien con tipo bien vamos a hacer con casi de 50 yardas hay un gol de campo muy tiempo, señores Uf, Jugada determinante en este juego Tercera y tres, vamos, jala vivo, jala ¡Ay, no llegó! Ah, gol de campo, ni modo Falló un extra que esa es la diferencia ahorita De 49 yardas, vamos a intentarlo Ahí está, sí ¡Sí! ¡Robin Cole! Ahí está, ahí estamos Casi la victoria ¡Sí, señor! penitas llegó, ¡Bien! 23-13, 10 puntos con menos de 2 minutos y solamente tiene un tiempo afuera. Señoras y señores. Y Onda, ¡Ah! Ah, sí. Lo vieron primero en Canal 49. No en Dita, venga, venga, venga, ya están. Casi están. Patrick Mahomes fenrir guión bajo Erlanson Dice: Asterisco pata. Está ahí, papá. Está ahí, papá. Bien defendido. Bien, sí, señor. Sí, señor. Es un profundo Mahomes, pero le vino la carga no importa, no importa zonas cortas, patas sí señor, Roby pata bendita, sí señores está ahí papá, está ahí estaba teniendo un tiempo fuera, pero ya no le va a dar 39 segundos 39 segundos, ya no Bien, estaba llevando en modo que no va a estar en modo. está ahí papá. Tercera y pulgada, 27 segundos. Ya no les digo. Tiene no su tiempo, su último tiempo. ja! ya lo tenemos, ya lo tenemos, señores. 12 llano ¡Ganamos! <coughs> se ¡Ay! Se la alcanzó a sacar Mátalo ¡Está ahí! Señoras y señores ¡Le ganamos a los jefes! Nadie creía en nosotros le ganamos a los jefes 23-13, aquí lo vieron en canal 49 Sí señor Pues ahí está hermanitos ¿no? Este Para todos los que presenciaron esta épica victoria Aquí en canal 49 Nos ponemos con récord de 3 ganados, 4 perdidos La simulación pues Esperemos que YouTube alcance a llegar a playoffs en la vida real vamos bien, bien, deshicieron por aire pero por pata, es que así va a ser el juego miren, el balance de nosotros esa es la gran diferencia, la intercepción que tiré, ojalá que Garopolo no haga eso pero bueno, despido de transmisión en YouTube eh, gracias por seguirnos, nos vemos el domingo a apoyar a los Niners, el lunes eh, canal, eh, lunes el podcast para hablar de la victoria de los Niners y el jueves canal 49 despido aquí en YouTube, nos seguimos en Twitch para ver a Christian McCaffrey Go Niners ya, señores. Vientos ya este Alex ya aún mejoré mi récord al menos aquí en Twitch Dice, y vamos ahora sí a, a jugar para que vean a Christian McCaffrey con el rojo y dorado.